Y bienvenidos a un nuevo experimento Necesitaremos silicona Líquida Para hacer manualidades Lo primero que haremos Es destapar la silicona Y la vamos a colocar En Un recipiente Luego agregamos jabón líquido poco a poco y lo mezclamos. punto en el que obtenemos moco. Un moco inmundo Que no se nos queda pegado a las manos Lo dejamos y un ratito bueno podemos ver que si lo separamos rápido no resiste nada pero si lo separamos lentamente se puede estirar muchísimo All right. It is live. It is, it is, is life. Nuestro slime oh, ¿Si Sí, muchachos. Podemos hacer lo que queramos con nuestro slime Como estirarlo, aplastarlo, estirarlo de nuevo, tirarlo a la mierda, tirarlo otra vez a la mierda Tirarlo contra la mierda, retirarlo Oiga, oh tirando Y siempre va a estar así, muy fresquito